Vamos a continuar entonces con la clase. La última vez nos habíamos quedado uh, aquí, habíamos avanzado unas cuantas cosas. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos nuestro front-end, así está quedando nuestra página web hasta ahora. Vámonos aquí donde dice editar con Elementor, porque vamos a entrar a editar esta página que habíamos llamado inicio y que era la página del la página principal, ¿verdad? La página del home. Bien, y aquí volvemos a, a la página de edición con Elementor. Recordando así a grosso modo lo que habíamos visto la clase pasada, si regresamos aquí al, al escritorio de WordPress, si ¿sí? yo lo tengo abierto en una nueva ventana, si regresamos al escritorio de WordPress y vemos aquí en páginas, nos ubicamos aquí en páginas, todas las páginas, habíamos creado una página de blog, que iba a ser la página de nuestras entradas, una página de contacto, una página de inicio. Adicionalmente, habían venido ya preinstaladas una página de ejemplo y una página de política de privacidad. Bien, vamos a tratar de imitar el diseño de esta página web. Bien, entonces, eh, vamos a tratar de hacer un, un modelo similar. Fíjate que aquí tiene como menú principal, tiene un logo, tiene acá inicio, un, un, menú, de, un menú con cuyos... Elementos son inicio, nosotros, galería, blog y contacto. Bien, entonces vamos a añadir dos páginas nuevas más que se llamarán nosotros y galería a manera de repaso. Entonces regresamos aquí a nuestro, a nuestro escritorio y vamos a añadir una nueva página. Vamos a añadir una página que se llamará nosotros. le damos publicar y regresamos aquí con el botón de Wordpress y vamos a añadir una nueva página a la cual le vamos a llamar galería Bien, y le damos publicar todavía no tiene, no tiene ningún contenido ninguna de estas páginas sí, solamente las hemos creado vámonos nuevamente a nuestro escritorio aquí donde aquí en el icono de, de WordPress, estamos nuevamente aquí donde están todas las páginas que hemos creado. Bien, entonces a manera de repaso, digo, eh, estamos viendo lo que habíamos visto la vez, la, la clase anterior. Entonces ahora vámonos aquí donde dice ajustes, lectura. Y desde aquí nosotros habíamos, habíamos señalado al marcar este, este casillero. Habíamos señalado que nuestra página de portada se iba a llamar inicio, es decir, nuestra página principal, nuestro home, y nuestra página de entradas se va a llamar blog, es ahí donde vamos a poner nuestro, nuestras entradas de blog. verdad Habíamos marcado esto de aquí así, verdad y le habíamos, habíamos señalado ya nuestra página de portada y nuestra página de entrada. Muy bien, vámonos aquí donde dice enlaces permanentes. Y vamos a marcar esto, donde dice nombre de la entrada. Como yo estoy trabajando en, en local, lo voy a dejar así con estructura personalizada como dice aquí, pero tú sí puedes marcar aquí nombre de la entrada. ¿Para qué? Porque al marcar nombre de la entrada no te va a salir así como aquí que me sale esto, todo, todo este enlace, ¿verdad? Que es un poco largo, ¿verdad? Entonces tú al marcar nombre de la entrada te va a salir un enlace. Mucho más corto y donde más bien eh, diga algo así como el, el nombre de la entrada, ¿no? no se vea, digamos, uno, unas, unos textos casi que no, no, no se ven bien, pues, ¿no? Mejor es que se vean así con el nombre de la entrada. Por eso que le marcas aquí, ¿sí? Nombre de la entrada y no te olvides de darle guardar siempre cuando hagas algún cambio. ¿Sí? Le das guardar. Yo no lo voy a hacer, como te digo, porque estoy trabajando en local. Muy bien. Luego, habíamos visto también, habíamos visto que si nos íbamos a apariencia, apariencia, menús, desde aquí nosotros podíamos crear un, crea, podíamos crear un menú. Nosotros ya habíamos creado dos, ¿verdad? Habíamos creado un menú que se llamaba el menú principal y otro el menú secundario. Bien, si quisiéramos ver lo que hay en el menú principal, fíjate, nos ubicamos aquí, le damos clic ahí y ahora, seleccionamos menú principal y le damos clic al casillero seleccionar y todos estos elementos del menú constituyen el menú principal vamos a agregar aquí a este, a este, a este menú, vamos a agregarle las páginas que hemos creado que se llaman galería y nosotros estas dos nuevas páginas las la hemos creado recién verdad entonces lo vamos a añadir al menú bien Ah, aquí ya tenemos galería, vamos a, vamos a quitarla entonces porque se repite. Creo que ya la habíamos creado anteriormente, bueno. Entonces podemos a partir de aquí, aquí también vamos a quitarle esto, ya habíamos creado me parece. Bien, entonces a partir de aquí nosotros podemos ubicar cada uno de estos elementos en la posición que deseemos. Por ejemplo, yo quiero que contacto esté en última posición, entonces con él presionando el botón izquierdo del mouse y teniéndolo presionado podemos arrastrar hasta la última posición. ¿Sí? Si queremos cambiarle, por ejemplo, voy a arrastrar también esto de aquí, noticias que esté aquí y nosotros que esté aquí en segundo lugar. Si queremos cambiarle, por ejemplo, esto que no se llame noticias, queremos que se llame, um, que se llame blog, por ejemplo, simplemente desplegamos aquí y aquí podemos cambiarle la etiqueta de navegación. ¿sí? Tú puedes poner la etiqueta de navegación que mejor te parezca. Muy bien, yo lo voy a dejar allí. Y este menú que nosotros le habíamos llamado principal, le asignamos a la posición del menú principal. Estas posiciones van a venir de acuerdo al tema que estés usando. En nuestro caso estamos usando GeneratePress. Entonces, eh, este, por eso que le estamos... Marcando aquí menú principal porque son estas tres posiciones que nos permite trabajar el tema GeneratePress. Muy bien, damos guardar menú. De la misma forma habíamos hecho con el menú secundario, ¿verdad? Menú secundario, seleccionamos y habíamos puesto estos ítems de menú. Muy bien, entonces vamos a darle guardar. Bien, entonces por otro lado habíamos visto, habíamos visto también que si nos íbamos a apariencias personalizar, lo voy a abrir en una nueva pestaña. Entonces, desde aquí nosotros podíamos hacer la personalización de nuestro tema, ¿verdad? Podíamos incluir, eh, aquí si nos ubicábamos en identidad del sitio, le damos clic allí, aquí habíamos marcado para que no se vea el título del sitio ni tampoco la descripción corta. Pero sí podemos agregarle un logo, ¿verdad? Voy a agregarle un logo. Voy a subir un logo. Este logo que estoy subiendo es un logo de ejemplo. Bien, entonces voy a subir un logo que lo tengo a manera de ejemplo. Lo tengo por aquí. Bien, este logo voy a subir. Sí. Y lo seleccionamos aquí. Y le pongo no recortar. Bien, ahí está como puedes ver. este logo. Bien, tú puedes cambiar el ancho del logotipo. Si lo consideras necesario. Etcétera. Yo lo voy a dejar así de momento. Sí, le voy a dar aquí. Publicar. Y también habíamos visto que podíamos hacer las configuraciones. Voy a cerrar aquí en esta X. Voy a cerrar. Y habíamos visto que podíamos hacer... Bueno, voy a entrar nuevamente aquí a personalizar. Habíamos visto que podíamos hacer las configuraciones, decía, para, el, para el, el menú de navegación principal, el menú de navegación secundario, ¿cierto? Aquí en diseño, si nos ubicamos, por ejemplo, habíamos visto que podíamos configurar todos estos, ¿verdad? El menú de navegación principal, menú de navegación secundario, etcétera. Podíamos darle colores. Así como aquí, este es el menú de navegación principal, fíjate, que estoy aquí pasando el mouse por encima. Y a partir de aquí, nosotros podíamos editar los colores, el fondo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Eh, yo lo voy a dejar allí porque voy a trabajar con Elementor. Habíamos hablado un poquito también sobre Elementor y te había dicho que es un maquetador que me permite hacer eh, estructuras de página. La versión Pro de Elementor me permite hacer también eh, menús. Es decir... Yo puedo obviar este menú que viene por defecto, digamos, todas estas opciones que por defecto me ofrece el tema GeneratePress, las puedo obviar y trabajar con lo que me ofrece Elementor, ¿sí? Entonces, no quiere decir que GeneratePress no me sirva. GeneratePress es el tema principal que aloja Elementor, donde estará alojado Elementor. Elementor es nada más un plugin, es un constructor de páginas, pero que dentro de sus funcionalidades, que son muchas, me ofrece la, la opción de poder realizar, de poder crear un menú. Entonces, esto lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, aunque tú pudieras también utilizar las opciones que te ofrece GeneratePress para poder personalizar un menú, si lo, neces si lo deseas, así como en la clase que habíamos visto anterior, o si no, como lo que voy a hacer ahora, usar las funciones que me ofrece Elementor. Bien, entonces voy a regresar aquí Voy a regresar al escritorio, dándole una X allí. Entonces, habíamos instalado algunos plugins, ¿verdad? Plugins instalados. Habíamos instalado unos plugins. Dentro de esos plugins que habíamos instalado, estaba el plugin de Elementor, ¿sí? Estaba el plugin de Elementor, ¿sí? Sin, sin necesidad de desactivar este plugin Elementor estando activado, Vámonos a ir aquí donde dice Añadir Nuevo. Y aquí Subir Plugin. Seleccionar Archivo. Y tú vas a buscar el archivo. El archivo que se llama Elementor Pro. Elementor-medio-pro.sic. ¿Sí? Este es el, el plugin Pro, la versión Pro de Elementor. ¿sí? Bien, entonces lo que tú vas a hacer es darle, ubicarte aquí en este archivo SIG, darle clic y luego ponerle abrir. ¿sí? Le vas a poner abrir. Una vez que lo hayas abierto, se te va a ubicar acá, fíjate, y le vas a poner instalar. Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a hacer este paso. ¿sí? Tú le vas a poner, le vas a dar a instalar. Me voy a ir yo nuevamente aquí a Plugins. Y yo aquí ya lo tengo instalado, ¿Ve? Elementor Pro. Yo ya lo tengo aquí instalado. Aquí está Elementor Pro instalado. ¿Sí? Entonces, tenemos ya Elementor y tenemos Elementor Pro. Adicionalmente, habíamos instalado Essential Addons for Elementor, ¿Verdad? Habíamos instalado también este... Este de aquí yo lo he instalado, pero no es necesario de momento que lo instales, todavía no. Bien, todavía este plugin todavía no es necesario instalarlo. Bien, regresemos entonces nuevamente a la página de inicio que hemos estado editando. ¿Sí? Entonces vamos a, habíamos hecho hasta aquí, ¿verdad? Pero vamos a reemplazar todo esto porque queremos llegar a algo más o menos parecido a esto. Muy bien, entonces nos ubicamos en la página de inicio. Vámonos aquí donde dice borrar sección, vamos a borrar estas secciones, ya no nos queda nada, solamente nos queda este menú que también habíamos creado por uh, utilizando GeneratePress, ¿verdad? Utilizando las opciones de navegación primaria y secundaria de GeneratePress, pero como te digo, vamos nosotros a crear un menú con Elementor, y para eso vamos a hacer lo siguiente, fíjate vámonos nuevamente a nuestro backend vamos a abrir el sitio en nueva pestaña para ver cómo nos va quedando, fíjate aquí ya aparece nuestro logotipo ¿verdad? habíamos subido el logotipo, aquí le lo habíamos borrado, pero nos hemos olvidado de actualizar vamos a actualizar, ¿sí? vamos a actualizar, habíamos eliminado esa sección que habíamos creado anteriormente le damos a actualizar. Ahora sí refrescamos y ya no tenemos, ya no tenemos el, lo que habíamos hecho, ¿verdad? Muy bien, entonces vámonos nuevamente a nuestro escritorio. Vamos a nuestro escritorio, voy a, voy a ir borrando estas filas, estas, estas páginas aquí, para solamente quedarme con esta de aquí que es del escritorio. ¿Sí? Ahora, en el estando en el escritorio Vámonos aquí Vámonos donde dice Plantillas, aquí a la izquierda Se ha creado un nuevo Elemento de menú, aquí a la izquierda El que se llama plantillas ¿Sí? Eso se ha creado al momento De instalar Elementor Pro, antes seguramente No lo teníamos, ahora sí lo tenemos Plantillas, ¿verdad? Y nos vamos aquí donde dice Theme Builder Theme Builder Bien, le damos clic ahí a Theme Builder. Un constructor de temas, es algo, algo así, ¿verdad? Muy bien, estando aquí en Theme Builder, le vamos a dar aquí a añadir nueva. Maquetador de temas, añadir nueva. Vamos a elegir plantillas donde dice aquí seleccionar. Damos clic donde dice seleccionar. Y vamos a crear un header, ¿no? Un header, una cabecera donde va a estar nuestro menú principal. Y le vamos a poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner cabecera principal. ¿Sí? Le damos crear plantilla ahí. Muy bien. Aquí tenemos varias opciones de plantillas ya eh, creadas, pero nosotros vamos a crear una nueva, así que vamos a, a darle clic aquí donde dice cerrar. Muy bien. Listo. Aquí vamos a darle clic a este simbolito que dice más y vamos a escoger una sección, una estructura con una sección de dos columnas, así como esta. Bien, vemos aquí arriba que hay dos columnas. Entonces, vamos a darle clic aquí en medio de este más, aquí le vamos a dar clic allí y allí vamos, eh, si nos fijamos a la, en la parte izquierda donde están los widgets de Elementor, nos fijamos en la parte izquierda donde están los widgets de Elementor, hay un widget dentro del dentro de Cite, aquí dice Cite, dentro de Cite que se llama CITE Logo. Ese widget lo vamos a arrastrar. Lo arrastramos y como tú ves, automáticamente reconoce el logotipo de nuestro sitio. Lo reconoce, ¿verdad? Bien, Vámonos a darle clic aquí Aquí, aquí donde está, eh, donde estoy señalando el puntero del mouse que es el símbolo de columna. Le damos clic ahí donde dice columna, allí. Y se nos despliega aquí el, eh, en la parte izquierda el menú para editar la columna. Aquí vamos a ponerle un ancho de 30%. ¿sí? Un ancho de 30%, ancho de columna. Por lo tanto, en la parte derecha habrá quedado con un ancho. Si no damos, le damos clic aquí nuevamente editar columna. Le dan le habrá quedado como un ancho de 70 verdad sí entonces fíjate lo voy a volver a repetir si le damos clic aquí aquí en este icono de editar columna entonces aquí al lado izquierdo esta parte derecha habrá quedado con 70% mientras que aquí al lado izquierdo le doy clic aquí en editar columna habrá quedado con 30% bien nuevamente no vamos a, y le damos clic aquí al lapicito al lápiz para editar el widget de Cite logo. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos ubicar el logo a la izquierda, al medio o a la derecha. Yo lo voy a dejar a la izquierda. ¿Bien? Lo voy a dejar a la izquierda. Además, podemos agregarle una URL para que cuando alguien haga clic en nuestro sitio, pues eh, regrese al sitio. ¿no? Pues, lo vamos a dejar ahí de momento. Después vamos a volver nuevamente para ir afinando todo esto, pero vamos a dejarlo ahí de momento. Podemos, si nos fijamos aquí en estilo, podemos eh, darle un mayor ancho a este logotipo. Bien, tú puedes ir jugando con estas opciones y darle un mayor ancho o no a este logotipo. Bien. Yo lo voy a dejar ahí porque solamente me interesa que esté el logo ahí en esta parte. Ahora me voy a ubicar aquí en la parte derecha y le voy a dar clic aquí al símbolo de más, ¿sí? Para que se me despliegue en la parte izquierda los widgets de Elementor. Y voy a, voy a seleccionar este widget que se llama Nav menú que está dentro de las opciones de site, o sea, de sitio, ¿Sí? Y voy a arrastrar hacia, hacia la segunda columna. Fíjate, y se ha fijado un menú de navegación. Y en ese menú de navegación ha cogido el menú principal, ¿verdad? te Recuerda que habíamos creado el menú principal con estas opciones. Ahí las ha cogido. Bien, como vemos aquí ha cogido estas estas estos colores que nosotros lo podemos editar según los colores que tú desees eh, como características de tu página web. Y como lo editamos esto, vámonos aquí a los tres, a, lo, a estos tres puntitos. Y fíjate, dice colores por defecto. bien En colores por defecto, si le damos clic allí, estos son los colores que están ahorita por defecto. Vamos a cambiar estos colores y que van a depender mucho, como te digo, del de diseño que tú quieras para tu página, los colores característicos que tendrá tu página web. Bien, entonces, lo, eh, para buscar qué colores característicos quiere, eh, necesitas tú para tu página, te voy a recomendar una página, yo la voy a abrir por acá. Esa página a ver, la tengo por aquí, la voy a abrir. esa página se llama Color colorham aquí la tienes, este es el enlace colorham.co ¿sí? entonces en esta página tú puedes buscar colores puedes buscar el código del color que te interesa por ejemplo, a mí me interesa este código este color este color que tengan todos los títulos todos los títulos de mi página web deben tener este color porque me gusta por decirlo así entonces, este color es, como tú ves, es número 222-831, ¿sí? Aquí tú puedes escoger el código que a ti te guste, que sea característico para tu página web. Entonces, voy a decir que yo quiero este código, 222-831, numeral 222-831. Entonces, regreso, regreso aquí y lo voy a poner como color principal, ¿sí? Y aquí será, ¿verdad? numeral 222 831 este color van a tener los títulos de mi página web ¿sí? los títulos de mi página web van a tener ese color para color secundario o sea, de los subtítulos de mi página web voy a escoger también el mismo color ¿no? el mismo, o sea, este mismo lo voy a copiar, todo esto lo copio me voy aquí a secundario y pego allí Bien, listo. Para los colores de texto, que es el eh, lo que escribimos, ¿verdad? El texto que escribimos, escogemos un color. Tú puedes escoger un color que sea un poco más suave, etcétera. Eso te lo dejo a tu criterio, ¿verdad? Y para el color del énfasis, o sea, de los subrayados, ¿ves? Por ejemplo, aquí, mira, estos subrayados. Voy a escoger un color, ya que el, este es un color de mi logo, un poquito medio verdoso, así. Entonces, buscamos un color que más o menos se le parezca. Sí Y lo escogemos, ¿verdad? Listo, y voy a dejar como definidos estos colores Estos colores que van a ser los colores característicos de mi página Le doy clic en aplicar Bien, nuevamente regreso a estos tres puntitos Y ahora voy a escoger desde aquí las fuentes Las fuentes predeterminadas ¿Sí? Me ubico aquí en fuentes predeterminadas y ahora despliego aquí encabezado primario. Y voy a decir que para mi, mis títulos, para mis encabezados, voy a, yo quiero la fuente Raleway. Tú puedes escoger alguna fuente que a ti te interese y que lo puedas encontrar aquí en la biblioteca de Elementor. Fíjate, aquí ya cambió. Sí, ha cambiado. Bien, puedes definir el peso. Yo lo voy a dejar esto por defecto. Igualmente puedes hacer con el... Con el encabezado secundario. para el encabezado secundario, yo también voy a decir que sea Raleway. Porque me gusta esa, ese tipo de letra. ¿Sí? Bien. También podemos definir el, la familia del, del, del texto del cuerpo, la familia de, de letra. Lo voy a dejar en Roboto. Y también el texto de acento, también podemos definirlo desde aquí desplegamos y lo voy a dejar también en roboto bien entonces ya, defin ya hemos definido la familia también de eh, texto verdad le damos clic a aplicar bien entonces fíjate cómo nos va quedando nuestro nuestro eh, nuestro menú nuestro menú principal verdad inclusive si nosotros le damos clic al lapicito aquí al lado Derecho para editar Para editar nuestro widget De el NAT menú Le damos clic al lapicito Nosotros podemos poner este menú A la izquierda, ¿no? Entonces nos ubicamos aquí en align Ally o a la derecha lo podemos poner Y lo ponemos ahí a la derecha ¿Sí? Lo ponemos a la derecha Muy bien Vámonos clic, vamos a darle Vamos a ver si podemos ir visualizando Vamos a Vamos a refrescar aquí. Todavía no se visualiza porque no le hemos dado aquí publicar, ¿verdad? Recuerda que debemos darle publicar. Pero antes de darle publicar, vamos a ver cómo, y muy importante, cómo se está viendo también en tablets. ¿Sí? ¿Cómo se ve en tablets? Fíjate, si le damos clic aquí, aquí a este icono, estaba seleccionado anteriormente como escritorio y así se está viendo en el escritorio. Así se está viendo en el escritorio porque aquí estoy dándole clic a esta flechita que tú ves aquí, donde dice ocultar panel, ahí puedo ver cómo se está viendo en una computadora de escritorio. Así se está viendo mi menú. ¿Sí? Entonces, nuevamente le doy clic allí donde dice ocultar panel para que se desplieguen los widgets nuevamente. Y ahora sí me voy aquí donde dice a este icono que estoy señalando, dice modo ajustable para ver las diferentes vistas. Por ejemplo, en tableta, ¿cómo se está viendo? Fíjate, así se está viendo en tableta, ¿no? Así, si yo le doy clic aquí al menú, se despliega algo así. Sí, así se está desplegando actualmente. Bien, tú puedes editar también estando aquí. De repente aquí podemos darle, si nos ubicamos en el, en, en, vamos a ubicarnos aquí en la columna donde dice editar columna y vamos a darle 40%, porcentaje 40%. ¿Sí? Porcentaje 40%. Luego, vamos a, vamos a ubicarnos aquí en esta, en esta columna ya del, del widget de menú. En esta columna. Y aquí le vamos a dar 60% para que se ubique al lado derecho. Vamos a, vamos a marcar esta, esta casilla que dice Full Width. ¿Sí? Marcamos Full Width. Bien. Bien. ¿Qué más podemos hacer? A ver, fíjate si lo vemos, si desplegamos aquí, fíjate si desplegamos aquí, aquí mira, este home se ve muy pegado, muy pegado acá al, a la, al logotipo, ¿verdad? Entonces eso vamos a bajarlo, vamos aquí a estilo, vamos a estilo, ponemos abajo aquí donde dice drop down, desplegamos drop down y aquí donde dice distancia, donde dice distancia, vamos a darle una mayor distancia. Fíjate cómo se va moviendo. Fíjate, de aquí puedes ir jugando la distancia que tú quieras. Bien, le voy a dar ahí 50 píxeles. Entonces, de tal manera que al desplegar, el menú se despliega así, ¿verdad? Sí. Bien, podemos seguir. De repente está bien allí. De repente puedes seguir... Editándolo, por ejemplo, quiero que el, el, este. Me ubico ahora acá. Me ubico con el lápiz en, en el logo. Y aquí dice editar cité si logo. Y vámonos. Aquí a avanzado. Desmarco este que dice relleno, lo desmarco para poder editar cada uno de, estos, de estas opciones por separado. Y ahora juego con esta opción que dice, que dice eh, derecha o que dice izquierda. Voy a jugar con la opción que dice izquierda. Y le voy a dar menos píxeles. Fíjate. Ahí dándole más píxeles a izquierda como se va moviendo aquí. ¿Lo ves? Bien, de repente ahí... ahí podría ser que esté mejor, bien, listo, lo dejamos así, ahora vamos a ver cómo se está viendo en nuestra vista de móvil, en nuestra vista móvil, le damos clic aquí nuevamente, y nos regresamos a móvil, y fíjate, se está viendo así, entonces igual, nos ubicamos aquí en esta columna, nos ubicamos en esta columna, y le damos aquí, por ejemplo, 30%, Luego nos ubicamos en esta otra columna para editarla, en la columna donde está el menú, y le damos el 70%, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora vámonos aquí a editar. Vámonos aquí a editar el sitio logo. Vámonos a avanzado. Estamos editando sitio logo, vamos a avanzado. Desmarcamos esto que dice relleno. Y aquí donde dice izquierda, a ver, vamos a darle, vamos a ir jugando aquí. ¿no? Podemos dejarlo de repente ahí. Aquí también, igual podemos podemos editar este el, el menú donde está el menú sándwich. Le damos clic aquí al lapicito y aquí dice editar nad menú. Editar nad menú. Entonces, podemos editar desde aquí, ¿verdad? Menú principal estilo menú principal vámonos a drop down nuevamente aquí donde dice drop down ¿para qué? para que este menú eh, porque fíjate si le damos clic mira que se ve muy, muy separado no de repente lo queremos un poquito más arriba entonces nos vamos a drop down y nos vamos aquí distancia y podemos ir cambiándole la distancia aquí y sí, ahí le podemos ir cambiando la distancia Bien, nuevamente nos vamos aquí al lapicito que dice editar. Y ahora nos vamos aquí a contenido. Y esto vamos a ponerlo a la, a la derecha, ¿no? A la derecha o al medio, si tú deseas. O a la izquierda. Bien. Muy bien. Finalmente, cuando ya hemos alcanzado la edición que queremos, le vamos a dar a publicar. Nos va a salir esta pantalla. Y vamos a darle clic aquí donde dice Add Condition. Y aquí vamos a dejar aquí, mar, eh, por defecto dice Entire City, lo vamos a dejar igual. Y le vamos a dar clic aquí donde dice Save and Close, Grabar y Cerrar. Bien, listo, ya está guardado. Y ahora sí vamos a refrescar nuestro sitio aquí en la otra pestaña. Lo tengo abierto, nuestro sitio como se ve en el en el front end refrescamos y fíjate ahora tenemos tenemos este menú que lo hemos creado sí muy bien hemos creado ya este menú y esta es la cabecera luego vamos a crear vamos a crear el footer sí solamente hemos creado aquí la cabecera hemos creado nuestra cabecera bien entonces te voy eh, te voy pasando ya este video para que tú puedas ir haciendo tus prácticas y el ir preparando tu logotipo si no lo tienes listo. Y te voy a seguir alcanzando otras, otros videos más para que eh, sigamos avanzando así poco a poco y sigas haciendo tu, tu página web.